Bueno, el objetivo del vídeo es ver qué tipo de guitarra puedo meter aquí en el, en el estuche este que, que me acaba de llegar, todavía no lo he sacado de del plástico, ¿vale? Y lo que se trata es de ver, pues, lo que me Lo voy a abrir, lo voy a, plástico. lo voy a romper por aquí, por si acaso hay que devolver algo. Sí, el estilo de, de los gorros que se hacían los albañiles con, con un pañuelo lo pongo a la cámara primero que, que comentar es sobre el peso que realmente pesa poquito esto lo voy a subir un poco así, así. pesa poquito Vale, pero bueno Esa, vamos pone que pesa unos dos kilos y a ver que es fiable. de gordita y aquí lo abrimos Bandolera que usaremos para llevar el, la funda colgada, esto que se ve bastante rígido. ¿vale? Una tapita aquí de aquella manera, esto que es para llevar, se supone, partituras o tabulaturas o lo que sea. Y bueno, vamos a ver, voy a probar con distintos tipos de guitarra. Voy a probar con una Telecaster, con una Stratocaster, quiero decir, forma D, no que sean así, y con una Les Paul, incluso. No sé si me voy a atrever con meterle la, la barítono La barítono no bueno, el bajo sexto que Lo tengo aquí también Y la 335 yo creo que directamente ni lo pruebo ¿Vale? Vale, vamos a, a cortar Empezamos con, con una guitarra de eh, formato estrato, ¿vale? Que es mi blade eh, La palanca la tengo puesta No se la voy a quitar porque realmente tampoco voy a cerrar eh, Pero vamos a ver si cabe bien Así un poquito más inclinado y vemos que va perfectamente, vale. la correa a lo mejor hay que buscarle un poquito la postura vale. queda perfecta, gestión bastante bien, esta va perfectamente, vamos. eso como un guante, vamos con una telecaster, esta es una telecaster, es eh, una squire pero bueno, modelo original y hacemos exactamente la misma operación que con, con la otra, habría que poner la correa, o darla o ponerla de alguna forma perfectamente baila ligeramente pero esto en cuanto yo le ponga la capa ya no baila nada, ¿vale? perfecta ahora que estoy viendo, si lo echo un poquito más atrás yo creo que la la varito no nos va a caber la varito no va a caber la, la bajo sexto no va a caber bajo sexto, no va a caber se sale ¿vale? estaba yo ya viendo esto una escala larga y no, no hay cojones esto no. chungo cubata no cabe con la alespole la ponemos aquí esta no esta caber, cabe pero tiene lo que efectivamente indica esto, si os fijáis apoyando lo voy a acercar un poco para que se vea la pala está apoyando en aquí es decir que el, el, el, el mástil no está descansando el mástil está eh, digamos todo todo el, el peso lo va a aguantar la pala eso significa que como se me caiga se va a tomar por culo la, la guitarra vamos literalmente les Paul ni de coña vale ni original ni copia, está en una copia, ni original ni copia, porque la pala está inclinada hacia atrás, el primer golpe se va a tomar por culo, pero vamos, a la primera. 3-3-5, ya directamente voy a decir que no, por dos razones, primera, anchura, y segunda, si cupiera eh, bueno, se saldría por aquí y la pala está inclinada, es decir, que si la pusiera probablemente estaría apoyada en... En la pala no el mástil, con lo cual no serviría de ninguna forma. Con lo cual con lo cual 335 no. Benton de 12 cuerdas. Esta cabe perfectamente. Y esta eh, sí y no. Apoyar apoya en el mástil mejor que la, que la Les Paul, pero tiene la pala inclinada es eh, decir que incluso aunque apoya y tal eh, no estaría yo muy quizá para almacenarla y tenerla de pie sí pero para transportarla no estaría yo tan seguro que esta funcionaría no. esto no se os había ocurrido ninguno verdad a yo cabe casi que sí apoya en el mástil es decir apoya en el clavijero no no ni siquiera cierra. Banjo, en no. conclusión. Eh, pesa muy poquito, se ve sólido, ¿vale? Se ve bastante sólido, bastante rígido. Pero eh, solamente te va a servir para tu trato o para tu telecaster. O imitación. ¿Vale? Porque realmente para otro tipo de, de guitarra no sirve. Yeah.